Satepan Jesús o tles Jerusalén, campan judíos o pía y Onpa Jerusalén y cajincat tenli de nichcame, o cat caseático chamanal, Tlenika hebreo tol y toca betesta, o kiaualo toya, macwil calhuilante, y tlampan o itstoyas miques Sikin siquin popoyome, Sikin cochoten, y es pues aunque manía ansel hui caclatitlantli, o altimuaya y caznatl, o anocolinaya, o anacinachtojopangalakia y molinia, o pastía de tlenzaco colistlitlenocpiaia. Un paogatca setlacatlenocpia sin pual, o ancastolomei shiwitl, o mucocuaya, y cuac jesús o quita quincocos owitstoya, mik shiwitl, o mucocostok, o kilui. ¿Y tú no te has visto? ¿Y aminpia no te has visto? ¿Y tú no te has visto? ¿Y no? tú ¿Y no no nos conozco, chivo. ¿Y tú chico, sabuilistona? ¿Y cuáles, injudicios, tiquihaches o kiluiches? ¿Intlakat no nos patee? ¿Asha, musaibilistona? ¿Juanamoteka William tanavati elitico memes mucochipi? ¿Intlakat oki nan kili? Naki no neces patee o neces kilui. ¿Y es kunana mucochipi Juansonihnimi? ¿Yeh Juanoktlah tanihki? ¿Aquí ho mitzonilho es kunana mucochipi Juansonihnimi? Pero en tlaacatl amo quís matáki ocupasti, pues Jesús o poli witzalanong es mi que estoknivo ante nom paucatka. Sa tépan Jesús oxi paúki ta kin tlacatl ika hintio pantli, uanoki lui. Ishkonita, yo tom pastic, ákmo shontla tlaco, ámuyehmo paúitzit la ho cachi tlai liú en judios tikiwache, ni quien Jesús na kin